todo pues que nos puede ayudar a proyectarnos hacia lo que queremos alcanzar. Si no tenemos una correcta escritura, está hablando también de algo que está mal dentro de nosotros, ¿cierto? Así es, así es. De, eh, la, la grafología, nuestra letra nos expresa la personalidad. Sí. La letra en la forma en que nosotros estamos escribiendo, la manera en que nosotros estamos escribiendo, inconscientemente está, estamos hablando. Muchas veces, eh, sin quererlo o sin, y sin, sin procurarlo así, nos estamos ocultando de esas cosas que nos dan miedo, de esos... Todos tenemos eh, habilidades, defectos y muchas veces no sabemos cómo podemos fortalecer esas habilidades y también esos defectos nos ayudan, porque a veces tenemos el defecto, ¿no? Habrá quien, quien, quien no tiene la habilidad de expresarse ante la gente, ¿no? Pararse en un micrófono y expresarse, porque nos da mucho miedo. Eso, eso puede ser un defecto, pero no nos estamos dando cuenta que nuestra escritura ya se lo está haciendo saber a las personas. Exacto. Entonces, nosotros podemos ocultar esos defectos. O, o, o eh, tomarlos como un empuje, porque a veces pueden ser ese empuje para poderlo cambiar o poder, y poder eh, a, a, a acrecentar esas habilidades. Claro. Yo tengo una duda, Oli. O sea que sí. nosotros podemos, eh, al modificar nuestra escritura, podemos sí. modificar también nuestra realidad? Así es. Wow. Nosotros una vez que nos damos cuenta de esas, de lo que está hablando, la grafología es una radiografía de tu personalidad uh -huh. de manera inconsciente. Nosotros empezamos a escribir de manera consciente. Ya una vez que se nos olvida a quién estamos escribiendo, a quién nos estamos refiriendo, a quién le estamos contestando o a quién le estamos dejando esa nota, empieza entonces, entonces a entrar ya nuestra emoción y posteriormente habla nuestro yo verdadero, que es el yo instintivo. O sea, wow. ya, habla, ya decimos las cosas tal cual somos, por más de que queramos ya después de, de, cierto, de ciertas palabras, ya sí. va, nos vamos relajando. Ajá. Y va saliendo nuestra verdadera personalidad. Aflora nuestro si En lugar flor. de maquillarla, la vamos Ajá. aflorando, ¿no? Así es. Uh -huh. wow. se Oye, nos Oli. Va olvidando. Ah, sí. Perdón, síguele, síguele, síguele, para que no se vaya la idea. ¿Se nos qué? se nos va olvidando, ¿no? Porque vamos estamos empezando a escribir de manera consciente, pero ya el cerebro al tiempo de estar tomando el tema, la idea de cómo qué es lo que voy a plasmar o qué es lo que tengo que estar recordando en una de una clase, se, ese ese consciente ya se va se va cambiando a inconsciente por tal de tal manera ya vamos escribiendo de manera inconsciente y es ahí donde nosotros los grafólogos nos damos cuenta de la personalidad. Cierto. Cierto, oye Oli, y te comentaba, yo le pedí a tres personitas que nos compartieran su nombre o su firma, este, sí. tú me indicas en qué momento yo te la puedo pasar para que me digas cómo andan, cómo andan sí. las chicuelas. Okay. Okay, ¿Vale? Claro va. que sí, claro va, que, que va. sí. Entonces, eh, les comentaba, la grafología también es, es una gimnasia cerebral. Sí. Entonces, lo importante es nosotros preguntarnos: ¿eres soñador o realista? Porque muchas veces podemos ser personas muy soñadoras, tenemos demasiados sueños. Es muy padre, es muy es, es sano tener esos sueños. Nada más que hay que aterrizarlos, exacto. Porque muchas veces se podrá quedar nuestro globo lleno de deseos, de sueños y sí. no y se nos va. Yo, sí. yo soy se muy está. soñadora, Oli, mucho, mucho, sí. muy soñadora. <ríe> Pero de plano, sí, es. hubo, hubo, yo creo que una etapa de mi vida en que me la pasaba soñando, pero sin hacer nada. Y yo creo que sí. esta etapa de mi vida es, eh, por ejemplo, Blanquita llega y me dice, oye, Maga, oye, Maga, ¿qué te parece si hacemos nosotras un programa así asado? Y yo, sí, <ríe> o sea, sí, nada de que mira que así, no, no, no, es decir ya, es decir, pues va, no, bueno, pues a qué viene esta vida, ¿no? O sea, como sí. que ya ponerle acción a las cosas. Exactamente, ponerle la acción. Eh, o sea, una cosa es poner la pila y otra vez, ahora sí que el botón del on, ¿no? O sea, Ajá. que se este haga una realidad, que avance, que camine, que vayamos, porque además si nosotros lo estamos soñando, pues hay que ir por nuestros sueños. Claro. Hay que ir, por hay que trabajar eh, caminando, hay que trabajar ese ese ese proyecto, no Y muchas veces tenemos diferentes caminos, o sea, tenemos tantas ideas que nos llega el momento en que no sabemos para dónde irnos. Sí. Pues lo importante es ser realistas, es claro. estar como claro. ahorita, ahorita tenemos una nueva realidad, entonces tomemos esa realidad. Claro. No nos quedemos nada más en el que ya no vamos a poder estar como estábamos antes. Eso es una realidad, pero eso sí. no nos impide, mientras respiremos, no nos impide seguir adelante. Claro, sí. Es. Entonces, es importante. Y así como en cualquier otra actividad, cuando lo haces por primera vez, ¿qué pasa cuando caminas, cuando dices, ay, mañana me voy a salir a caminar y es la primera vez o es la primera vez que voy al gimnasio? ¿Qué pasa ese día? Vas con mucha emoción, vas con toda la energía. Al día siguiente no te puedes ni levantar, ¿no? Estás claro. todo dormido, estás todo. Y al día siguiente, sí. si no lo vuelves a hacer, ¿qué dicen? Es que te embaraste, es que te, el músculo se te puso tenso. es que tú, Y lo mismo pasa, recordémonos que el cerebro también es un músculo. Claro, y hay que ejercitarlo. Entonces, Exacto. Puede ser que cuando empecemos esta gimnasia cerebral, que esto se hace una vez que ya tomamos la conciencia y tomamos la decisión de querer aprender esta nueva herramienta para el día a día, también nos puede doler la cabeza. Cuando sí. estamos haciendo una grafoterapia, yo les digo siempre, siempre a, a las personas que, que me dan su confianza. Si te duele la cabeza, avísame si te duele el brazo, si te duele la muñeca, porque aparte no estamos acostumbrados ya a escribir. Claro, todo ahora bajo. lo hacemos todo con los deditos, con, con los, la computadora, más con de los dedos. Entonces Exacto. tenemos que volver a escribir, ¿se acuerdan? Sí. Y bueno, ya aquí me voy a delatar con la edad, pero se acuerdan antes los ejercicios de la grafología, de la caligrafía. Sí, claro, ¿no? claro. El círculo. Bueno, pues es volver a empezar. Es, es, esa, es volver a hacer esa gimnasia cerebral y, y es lo que yo les digo a, a, a las personas que empezamos la, la grafoterapia, te va a doler la cabeza, es normal, no te, no te pongas tenso, suelta la mano, es sí. normal, suéltate. Además, los ejercicios y todo esto no es para que tú me lo demuestres a mí, es para que tú te conozcas, es un autoconocimiento. Y es muy, a mí me, me da mucha emoción cuando descubro algo nuevo, ¿no? De que digo, ay, bueno, sí es cierto, es que yo sé que lo tenía, pero entonces ya sé cómo trabajarlo para poderlo, pues, hasta tomar provecho de eso, ¿no? Claro. O sea, la vida nos da las herramientas, nada más hay que saberlas utilizar en el momento correcto. Oli, algo que yo les comento es que la grafología tiene, en to, tiene que ver en todo, lo, en todo nuestro ser y en todo nuestro actuar. Eh, incluso es. en esta parte de, de, del emprendedurismo también es muy importante, porque forma parte de lo que estamos proyectando, de lo que queremos ser, de lo que queremos realizar. Entonces, sí. yo le comentaba a Magali que eh, estaría súper padrísimo, que a lo mejor te sí. organizaras este curso en donde sí. estamos invitando a emprendedores, porque de verdad que ahorita que tenemos todo bien revuelto, que lo tenemos y todos los sentimientos a flor de piel y todos los achaques, porque es cierto, el encierro nos está provocando eh, muchas cosas sí. que no sabemos, eh, el volvernos como a, a estructurar de alguna manera nos sí. va a ayudar a tomar decisiones y sobre todo a organizar por prioridades lo que tenemos que hacer tanto en nuestros emprendimientos, los que estamos dedicados a eso, como en nuestra vida diaria, como en nuestro actuar a nivel profesional. De verdad que esto tiene que ver con todo lo que estamos realizando. Y Así es bien es. importante que las personas de verdad entremos en conciencia con nuestra escritura porque forma parte de nosotros. Y así también así es. es algo que nos está ayudando a conocernos y ya que nos conocemos, nosotros mismos nos vamos guiando. De verdad que yo sí les quiero compartir esta experiencia, de verdad que es, es bien grato. Eh, y me atreví porque eh, Oli me está dando unas terapias que aunque suenen eh, así como que dices, ah", en verdad me han ayudado muchísimo para pasar este proceso porque... Eh, es un duelo también, el estar enfermo Ajá. es un duelo. Eh, sí. El que ella me dijo, oye, con esto te vas a sentir bien, yo lo tomé como, como una aspirina. De verdad, sí. que si, cuando ella me corregía, yo decía, híjole, pues qué hice mal, ¿no? A, además no. de que yo no, yo no estoy acostumbrada a escribir en manuscrita, me costó un poco de trabajo. Así Tengo es. problemas de articulaciones, yo se lo comentaba a Oli, y me cuesta un poco de trabajo después de un ratito de estarlo haciendo pero cuando me di cuenta que era lo que yo necesitaba lo estoy haciendo ya más suavecito eh, aunque lo haga más pausado y me estoy dando cuenta de algunos errores incluso ella me decía cuando estés haciéndolo piensa en la parte que tú sientes que está un poquito más dañada y piensa que te estás, con esto que estás escribiendo, te está sirviendo como medicina. Y así lo estoy haciendo. Estoy trabajando como los dos hemisferios al mismo tiempo. ¿Y qué hace? Pues reavivarnos. Lo que está haciendo es, sí. ya mi letra no está tan fuerte como ella me decía, la calcas. Ya la suelto un poco más la mano, aunque la letra no me salga tan bonita, ¿verdad? Pero de verdad, no, no, créanme. No, porque es, es un ejercicio de caligrafía. Y es súper recomendable, en serio que sí. Eh, nosotros, eh, cuando Magali y yo tomamos la decisión de aventarnos en esta nueva aventura, es con esta finalidad de decir lo que de verdad sí sirve y también, como les decimos, vamos a decir la neta de lo que no sirve. Al ratito eh, nos vamos a meter a lo mejor en camisas de once varas porque también no se vale recomendar cosas, productos o servicios o a personas cuando no las sí. conoces así lo padre de esto es que vamos es. a conocer a personas como Oli que están aportando a la sociedad y que además están interesadas en todo lo que estamos haciendo y que nos van a servir de acompañamiento así por eso es que Oli Está en, en, ahora sí que está en la, en, entre las top de nuestras amistades y dentro de las personas que son profesionales en esto que se están dedicando y que tiene mucho que ver con los emprendimientos. Así es de que ojalá Así que es. nos podamos poner de acuerdo ahorita que eh, el, el internet se está volviendo tan bondadoso a pesar Ajá. de todo. Para ver si nos organizamos un curso en donde entrar muchos emprendedores y también nosotras, tanto Magali como su servidora, ¿verdad? podamos seguir aportando ese granito de arena para que todos salgamos adelante. Claro, decías algo muy Así importante, es, mi querida gracias. Blanquita. Sí, esa es, es, es la idea. Ayala. este, perdón, sí, de que… Sí, de que vamos a tener aquí dentro de estos programas, en donde Blanquita Ayala y yo nos, te estamos presentando a emprendedores que realmente nosotras conocemos, para que tú tengas la confianza de que al contactarlos, o sea, no, no va a haber un fraude ni nada, o sea, es, esa es la, la, la gran ventaja de, de este nuevo proyecto que tenemos, mi querida Blanca Ayala y una servidora. Y antes de que continúes, mi querida eh, Oli, eh, ya ya hay personitas que ya están aquí contactándonos, dice Itzela Gray te manda saludos, Judith Camacho dice hola, ¿cómo están? Débora Vargas también saludos guapas, dice Yuri Torres, hola. Sa Laili Suji, qué interesante, dice a mí me chocaba hacer esos ejercicios de caligrafía, cuando era niña entre más lo hacía más fea letra tenía. Eh, y Débora Varga, interesante, me encantaría hacer una pregunta, adelante Débora para eso están estos programas para, para eso que está ustedes, el programa este programa le hagan el la pregunta a claro. la experta del día de hoy que es Oli, Oli Ramos de Grafología ahí apúntenlas en el chat y ahorita nosotros las vamos a leer adelante mi querida Oli Sí, muchas gracias Este, eh, sí les decía entonces si cambiamos nuestros pensamientos cambiamos nuestra realidad y lo que les decía, no olvides, somos lo que escribimos, literalmente. Una de las cosas que estaba comentando Blanquita, efectivamente la gente eh, eh, al inicio de estas terapias eh, se preocupa mucho por el molde de la letra, ¿no? Hacerlo bien, es que yo no sé escribir en manuscrita, es que mi letra es fea, ¿no? Nosotros los grafólogos no es, eh, vuelvo y repito, no es una clase, o no es un taller, no, no les voy a enseñar caligrafía, yo lo que les voy a enseñar más bien es a escuchar sus letras, lo que sus letras les están sí, diciendo sí. y le dicen al mundo, porque con la letra nos, nos expresamos para los demás. Claro. Entonces, eh, eh, nosotros los grafólogos no vemos ni siquiera el contenido del texto, porque vuelvo, es una radiografía de la personalidad, nosotros analizamos más allá de lo que dice la palabra, vemos... Los trazos, cómo se ejecutó esa palabra, cómo, se, cómo va la trayectoria de, de ese trazo para escribir la palabra mamá, por, por dar un ejemplo, no el significado de la palabra como tal. Sí tiene mucho que ver si una persona tiene la, la, la ortografía bien, los signos orto, ortográficos bien, eso habla de cierto orden de ideas, pero no quiere decir que eh, va, es un examen tampoco ortográfico, nosotros lo que vemos más bien es la, eh, cómo empieza, inicia el trazo y hacia dónde va su trayectoria, hacia dónde va la trayectoria parece increíble, pero eh, nosotros ya tenemos la, la, la visión ¿no? de ver si esa letra está en el pasado, en el presente o va hacia el futuro, ¿no? Otro de los puntos es dónde escribimos esas letras, todo, todo, donde plasmemos nosotros, así sea una línea, algún, alguna línea gráfica, este, nosotros lo llamamos espacio gráfico, puede ser un pizarrón, una hoja, un cuaderno, una pared, un lienzo, eso es nuestro espacio gráfico y la hoja es el mundo y la letra es dónde estoy en ese mundo ¿Dónde, está mi, ¿Dónde estoy posicionada yo? Donde yo escribo es donde estoy en ese mundo, ¿sí? Entonces, muchas veces escribimos, así sea un, un post-it, una notita, ¿dónde escribimos en ese pequeño mundo dónde estamos ubicados? ¿Arriba, abajo, a la, a, a en el pasado, en el futuro, en el presente? Cuando dejamos una nota es importante saber, es, es importante dirigirla, ¿no? Ahorita vengo, ¿a quién se lo estás dirigiendo? ¿A tu esposo, a tu hijo? Esos son pequeños tips que nos están, lo que estamos haciendo es ubicarnos y la persona que lo está leyendo sabe y ya le estamos dando una importancia. Ya una vez que esa nota lleva un, un nombre, ya está dirigida a ella y ya le estás dando una importancia. Es como cuando entras a una sala, hagan de cuenta que la hoja en blanco es un... Es un es una habitación donde tú entras y cuando entras, ¿qué haces? Saludas, ¿no? Y dices, hola, buenas tardes, soy. Entonces es lo mismo al ponerle en una notita. A veces, ahí viene el 14 de febrero, espero, y, y, y me den oportunidad para, para otra charla sin, gratuita sobre la compatibilidad de las parejas. Pero claro. esa notita que le dices, te amo, ¿no? Te amo. ¿A quién le estás diciendo te amo? ¿No? es importante ponerle el nombre y no ponerle este pollo, oso, no sé <risa> o, osito o, ¿no? es ponerle el nombre porque va dirigido a la persona y te amo y también poner el remitente ¿no? ¿quién lo está poniendo? ¿Oli o pasó alguien y puso? o se le cayó la notita y el te amo ni siquiera era para uno, era para otra persona <risa> estos esos puntos, fíjense cómo cosas tan simples hacen la diferencia y ya nos van dando la, el, el lugar y el espacio de ese mundo, ya nos están colocando donde estamos. Y eso ya nos va dando la importancia. Por lo tanto, esa pequeña nota o ese escrito que estamos haciendo, esa solicitud de trabajo, ese, ese resumen que estamos haciendo, ese reporte para el, para el trabajo, ya le estamos dando la importancia y la persona una vez que lo recibe, es una gratitud para él y ya se inconscientemente ya va tomando hasta la imagen de la persona que lo está escribiendo. Oye, Oli, sí. pues ya la chica que, que está aquí en el Zoom ya sí. está preguntando, permíteme tantito, sí. déjame ver cómo es que no puedo ver la... Te voy a dejar de compartir tu pantalla para poder ver. Sí, está bien, perfecto. Sí, ahí está. Ay, muchas gracias. ¿Qué no puedo, <risa> por favor? Salir de pantalla. Ah, ya está. Aquí está. Eh, ella pregunta, dice, Débora Vargas, escribo con la mano izquierda, pero también con la mano derecha. En mm. manuscrita puedo con la izquierda, con la derecha no. ¿Qué puede significar eso? De, ¿Qué puede significar eso desde esa área? Bien. El hecho de que, de que maneje, maneje, digo, escriba con las dos le, este, manos está muy bien porque, ¿qué quiere decir esto? Que sus dos hemisferios están trabajando. Nosotros que somos eh, diestros, deberíamos de empezar a utilizar, no tanto escribir, pero de vez en cuando, háganse a la tirera les dejo este ejercicio sencillo. A partir de mañana o, o cuando termine el programa, empecemos a tomar cosas con la mano izquierda y si somos zurdos con la mano derecha. Entonces vamos a empezar a despertar ese hemisferio. Que las personas que son ambidiestras tienen, la, tienen eh, no es que tienen la inteligencia más desarrollada, la habilidad más, des, o sea, sus habilidades están más desarrolladas que las personas que ya nos acostumbramos a hacerlo solamente con la mano izquierda o la mano derecha. No hay ningún problema. La, la manuscrita se utiliza y en el caso eh, que se lo dije a, a Blanca, se utiliza más en grafoterapia para que la manuscrita nos enlaza. El hecho de hacer ese, ese enlace entre palabras, entre letras, nos va enlazando con las ideas, nos va enlazando con los pensamientos y nos va enlazando con las acciones. Nos va enlazando con las personas. Generalmente, las personas que escriben manuscritas son personas que se saben comunicar y se saben adaptar a esos grupos sociales. Así que en este caso no hay ningún problema si tú eres una persona zurda y con la mano diestra. No puedes enlazarlo. Puedes hacer ejercicios de enlazar, empezar por dos letras, la A y la E, ¿no? Porque son enlaces que además son enlaces sencillos, que son como si fueran... No, eh, eh, me refiero de... Ah, sí. Sí, pero no, eh, no separadas, sino juntas, o sea, enlazarlas. No sé, aquí están viendo el pizarrón, ¿verdad? Qué bueno que, que tenemos la oportunidad. De, ya te pongo en grande. De, poderlos, de poderles decir, ahorita se los pongo. Ahí está. De manera vamos a enlazar. Y entonces, esto lo hacemos en grafoterapia para que empecemos a enlazar el cambio. Entonces, si sí, aquí les voy a escribir, sería la A con la E. ¿Sí ah, se ve? Sí, perfectamente. Bien, entonces aquí ya estamos enlazando. Pero con la mano contraria con la mano, a la e, diestra, En ¿no? este caso sí ya es surra con la mano diestra, ¿no? Ok. Y, sí. C. y lo puede empezar a hacer primero con la A o con los círculos. Ahí sí los, los este, ejercicios de caligrafía. Exacto. O sino estos que nos ponían, ¿no?, en la escuela, que eran líneas rectas, ¿sí? Primero, y ya después, la A y la E es muy sencilla, ya después irse a la siguiente, ¿no? La E. Ajá. La E. Ay, Blanquita, Toco yo no te estoy punto... viendo trabajar. Sí, poco a poco, y lo que les comentaba, no se angustien si les duele la mano, no se angustien si les duele la cabeza, al contrario, cuando estén haciendo estos, estos este, ejercicios, háganlo, háganlo en el día, que, les, que tengan luz natural, pongan un poco de música, de Mozart, que hay en YouTube, hay una que dice estudio y concentración. Sí, me gusta. Pónganlo suave, digo, a un volumen suave, y empiecen a hacer sus ejercicios. Háganlo, esto lo pueden hacer, estos ejercicios, ya sea nada más la O o la E, ¿no? Que son, son enlaces, o es, estos que están totalmente vertical, no sé, de cuatro, ¿no? Cuatro o cinco, como ustedes lo vayan haciendo, y pueden hacerlo en, en, un, en un cuaderno que sea de raya, cuaderno pro, profesional que sea de raya, que hagan sus ejercicios, pueden empezar. Yo les recomiendo hacer los 21 renglones, ya sea círculo nada más, nada más ocupen un solo eh, ejemplo, un solo ejercicio, ya sea redondo o ya sea el vertical. No ah. los combinen ahorita, hagan uno este, redondo y otro vertical, que es el espiral, ¿no? Y uno vertical. Y, el otro, y ya después pueden hacerlo entre la A y la E, la A y la E. Y así van haciendo. No sé si recuerdan y no es este comercial, pero había un libro que utilizaban exactamente. Es más, y lo podemos hacer hasta cuando estamos hablando por teléfono. ¿Cuántas personas están hablando por teléfono y se ponen a hacer sus, sus líneas, no? ya no se ocupa tanto porque ocupamos ya las yemas de los dedos pues regresemos a esa práctica de antes y en cualquier espacio en cualquier tiempo que tengamos empecemos porque vamos a empezar y hacer esos ejercicios con la mano no claro. para que para ir haciendo eh, fortaleciendo nuevamente el músculo dándole ese mensaje cerebral para empezar esa gimnasia cerebral y para que nosotros ya es más cuando estemos estresados podemos hacer este, este tipo de ejercicios y créanme que se desconectan. ¿eh? Inclusive si las personas un, que están de, en depresión, mi querida Oli. Si están en un, si lo hacen en un, en un color azul, les va a ayudar mucho porque va a, tra, va, va a estabilizarle esa, esa emoción, ¿no? Con tono azul, ay, pero hoy sí amanecí, ya lo hice una semana o ya lo hice 21 días y no se me quita, entonces cambiémosle el color, lo podemos poner en naranja. El naranja nos da alegría. Padre. Naranja eh, cu cuando sí. Yo también les recomiendo ahorita tone, este, utilicen tonos claros, ¿no? Este el azul, el verde. Sí, sí, sí, La les amarilla, salud. el verde, el sí. naranja. Hoy me siento muy muy mal. Quiero quiero levantarme. Quiero... El naranja nos da alegría. Claro. Eh, eh, Judith Camacho ya. dice ya los estoy practicando. ¿Perdón? Judith Camacho dice, ya los estoy practicando. Ah, bien. Una vez que, que tú, tú ella misma se va a dar cuenta cómo su mano se va a ir soltando hasta el momento en que va a poder escribir. Sí. sí, sí, sí. Con las dos manos. Ah. Las personas que son ambidiestras ya tienen esa habilidad. Ah, porque bien. Porque trabajan constantemente y de manera inconsciente los dos hemisferios. Yo. Pues, ah, sí. Por eso... Eso nos ab, abres más tu mente para las nuevas ideas, los nuevos proyectos, las no, no. Sí. Así Me es. Me parezco a Blanca. Nada es. más pensando, pensando a ver qué más hacer. Esta es con mi mano izquierda y esta es con la mano derecha. Media sí. fea, pero. No, no, no, no. no Recuerden que, recuerden, porque siempre decimos, ay, es que está feo. No, no, no nos, este, no nos castiguemos ni nos autocritiquemos. Ah, perfecto. No es. La grafología no es clase de caligrafía ni de lettering. Cuando sea eso, entonces sí hay que ponerle un poquito de, de más cuidado y de, es otro, otra la instrucción. Ajá. En este caso, déjense fluir, porque muchas veces queremos bajar el estrés, uh -huh. terminan estresándose más porque la letra no salió bonita. No, sí. esto es para fluir. Va. Entonces, no importa cómo lo haga, al final ya va a salir porque ya, ya la mano se soltó y lo van a hacer de manera inconsciente y si ustedes en ese cuaderno le van dando vuelta a la hoja se van a ver cómo el día uno era una su letra, su trazo y el día 21 es otro, Cierto. y ya no les cuento más y no me dejará mentir Blanquita, pero en aproximadamente de una semana semana y media, empiezan a notar los cambios, sí, de wow. manera inconsciente bien rápido los ejercicios, oye. sí los ejercicios es eh, yo siempre les digo estás aquí para una terapia el ejercicio es tu medicina no la dejes Esto. de hacer tómala con las indicaciones que te estoy dando si tú la llevas tal cual vas a tener una mejoría y lo vas a notar no es yo, yo les pido porque en las grafoterapias aunque las las damos a distancia yo los voy monitoreando cada tercer día les pido que me manden la copia de su cuaderno por WhatsApp y sí. yo les voy yo les voy cambiando y les voy dirigiendo el ejercicio porque tampoco se vale dejarlos al aire no y en 21 días decirle ay lo hiciste mal no sí. esto es le estoy dando eh, ese seguimiento cada tercer día vía WhatsApp perfecto y de, y de hecho yo una vez me te escribí una carta me mandaste todo, todo, todo mi, mi, mi estudio por correo y había un taller que se espe especializaba para el éxito, ¿no, mi querida Oli? Así es. Bueno, los talleres los, diseñ los diseñé para que tomemos la grafología como un hábito. No es una certificación. Como perito grafólogo, no, esto es para que lo tomemos del día a día. Mis talleres: hay uno de firmas, hay uno de personas deshonestas, está otra que por qué estudiar grafología en tiempos de COVID, está esta que es la gimnasia cerebral, de cómo, cómo tú te doy los elementos para que tú cada proyecto o propósito lo hagas con los elementos indicados para que sea esto, complementes tu mapa mental, ¿no? Este También tengo eh, eh, el de grafología básica, que está dividido en dos talleres. Son 10 horas, solamente dos horas a la semana. Y entonces, así tengo diferentes talleres. También manejamos para ejercicios para la tercera edad. Están ejercicios de dibujo, la lectura del dibujo infantil, de este, el, el, compatibilidad de, de, de pareja. Porque muchas veces, ese es el que, si ustedes me lo permiten, me gustaría darlo eh, ahora un poco antes del 14 de febrero, ¿no? Porque también es importante conocer claro. con quién estamos, con quién nos relacionamos, eh, va dirigido a jóvenes, a parejas, a matrimonios. Muchas veces te, eh, nos dicen, ay, es que el éxito es la comunicación. ¿Y quién nos enseña a comunicar? Claro. De manera efectiva. Claro. Es, y lastimar al otro, ¿no? Entonces, Aquí nos podemos dar cuenta. Y eh, lo importante es primero darnos cuenta nosotros. Y nosotros somos los que pedimos ese cambio. Entonces, son las personas son las que me dicen: Mira, Oli, lo que quiero cambiar es esto. Y ya lo que hacemos los, los grafoterapeutas es armar el ejercicio adecuado a cada persona. Claro. Un ejercicio es igual para todos porque somos diferentes. Claro. claro. ¿No? Claro. Perfecto. No sé si hay otra pregunta. Aquí hay otra. Pregun bueno, no sé si se pregunta, pero ya vi aquí. Dice, Itchela Gray, es como escribir. Cuando algo nos hace sentir mal y lo plasmamos en una hoja, nos podemos sentir liberados. Mover la mano es muy liberador. Así es, así es. Y si aparte de liberar el, el escribir, ese sentir, el, el tirarlo, no el romperlo o hay quienes hasta lo queman, no sí te libera pero ya que te liberaste tienes que sanar. Claro. Es como cualquier herida. Tienes una herida la limpia. Bueno, Entonces es eso que te estás, te estás liberando, pero la herida está abierta. Entonces lo que tienes que hacer es con ejercicios de grafología, los puedes ir cerrando y, y este, sobre todo una vez que cierra, que no nos preocupe esa cicatriz. Porque muchas veces decimos, ay, es que... Me, tenemos muchas cicatrices durante la vida, ¿no? que además son huellas que nos está dejando la misma vida, pero esas se les llama experiencias y hay que saberlas canalizar, claro. esas experiencias. Eso se me hace importante porque, bueno, en el caso de mi querida Blanquita ya la que empezó a tomar terapia contigo con grafología, me imagino que hasta el escribir, Blanquita, y eso no sé, tú explícanselo a, la, a las personas y a mí porque me dio curiosidad, es como cuando escribes y te gana el sentimiento. Puedes hasta llorar. Sí, sí, lloras. Fíjate que yo me sentía como con muchas cosas atrapadas. Porque obvio, me sentía muy mal. Y además que no me podía todavía levantar de cama. Entonces los hacía en cama. Y se notaba como esta parte de aprensión de que yo quería liberarme y no podía. Mm, yeah. Y cuando estaba escribiendo sí me ganaba el sentimiento porque incluso me dolía más la mano. Es Oye, sido... y, y aclararle a, la, a las personas, a todas las que nos están viendo aquí en Soñadores, que bueno, Blanquita ya la es una sobreviviente del COVID, por eso estamos hablando de, de, de cómo se sentía sí. en una terapia con nuestra querida Oli, y precisamente sí. era tanta la depresión y tanto el cansancio que queda después de, de esa enfermedad que tuvo la necesidad de tomar terapia con Oli, y pues está hablando mi querida Blanquita de eso, de, de, de cómo fue su proceso con, con este tipo de terapia, ¿no, mi querida Blanca? Sí, fíjate que sí, incluso te voy a decir, Oli me corrigió, me dijo así, no es, es así, ya sí, ya así, ya sí. Y así. Entonces yo hasta me sentí mal, ¿no? Porque sí, dije, pues que sí. no se da cuenta que no me siento bien y que lo estoy haciendo, pero eso formó parte de la terapia. Cuando yo me di cuenta, dije, no me lo está diciendo por estarme molestando. No, no, no. Al contrario, de lo que se trata es que me ayude a liberarme, que me ayude a sentir bien. Y cuando mi cabeza lo entendió, lo hice de una manera diferente, ya con mayores especificaciones. Y lo hacía ya de manera consciente. Y no lo hacía por obligación, lo hacía... Por sentirme bien, por estar bien, por contribuir a mi salud. Esto de verdad es bien importante. Todavía no termino mi terapia, quiero que este sepan. Y todos los días lo hago y aunque esté haciendo lo que esté haciendo, me doy un tiempo para sentarme, me siento ya en la mesa del comedor de mi casa, que es la de todos ustedes. Gracias. Y ahí ya lo hago de manera más consciente. Incluso como que hasta me bloqueo de todo lo que pasa alrededor y me concentro en que mi letra esté reflejando lo que yo quiero y pensando en qué voy a sanar. Esa Gracias. es la finalidad y cuesta mucho trabajo. El ordenarnos nos molesta. No, pues fíjate, como una orden. fíjate Blanquita que de hecho el público que nos está viendo eh, no lo conocía, mira dice Laili Suji, yo conocía la grafología como la parte analítica de las personas e incluso a nivel de criminología, pero no sabía que pudiera ser terapéutico. Claro, tiene que sí. ver con todo, eso es bien importante y eso es lo que mucha gente Justamente no, no conoce Exacto. Por, eso Por eso estamos presentando estamos a presentando Exacto. A sí, sí, no, no de hecho de la grafología tiene muchísimas especialidades. Eh, dentro de, de la grafología es, eh, ya entra ahora la grafoterapia, pero claro. ya, ya estamos en el ámbito de recursos humanos, selección de personal, este, compatibilidad de, de pareja, eh, manejamos un poquito... Ya tienes tu firma, entonces también el, el puedes trabajar para que tu firma sea una firma exitosa, claro. ¿no? Ay, que íbamos a trabajar con la firma exitosa, ya me acordé, ya me acordé. Exactamente, de la firma Ay. exitosa Ajá. y también, también el reconocernos, porque muchas veces hasta, eh, y, y me pongo en primer plano, ¿no? Habemos personas que tenemos dos nombres y no reconocemos un, uno de ellos. Entonces es primero reconocernos, ¿no? Darnos ese, ese, ese autoconocimiento para saber hacia dónde vamos. Y las ideas no es, no es algo holístico. Esto es, esto es científico. Claro. Entonces las ideas lo que hacen es que nos ponen a trabajar el cerebro y lo ponemos nosotros a trabajar. Bien, como bien lo comenta Blanca, ya lo, lo haces de manera consciente y tú le estás pasando la instrucción al cerebro. Uh -huh. El cerebro, okay. después de que toma la instrucción, después de 21, de 21 días cualquier actividad que tú hagas si la haces constante a la, al, en tiempo y forma después de 21 días se convierte en hábito oye en día, fue ¿Sí? algo muy rápido por sí. la situación, su enfermedad ahorita lo del COVID eh, nos puede mm, llegar a nosotros en cualquier momento no hay, no hay una hora, no te da el tiempo eh, no, no tuve la oportunidad de primero en una grafoterapia primero y la, la entrevista, ¿no? El por qué, el para qué, esto fue de rápido. Y sí hubo instrucciones que no se las di tan precisas y yo le decía, no, no, no, no lo tomes como regaño, no lo tomes como eso, pero, pues, esa medicina, que crees? No la estamos tomando correctamente. Nada más hay que tomarla con el, con el, correctamente a las horas correctas con la cantidad de agua correcta. Una bueno. vez que se toma, que lo haces y lo ejecutas, ya empiezas a tomar la conciencia. Bueno, Oy, oye, pues aquí ya están diciendo, yo quiero eso de la firma, yo quiero el curso de la firma exitosa. Sí. Bien, entonces el, el, la página en Facebook es Grafología Integral reeducación de la escritura uh -huh. Les voy, este, ya tienen mis, mis datos pero ese es esto es. ahí en la página yo pongo las fechas en que hacemos el curso el curso de firma exitosa se maneja en dos sábados es un curso con una temática de 6 de, de, seis, de seis horas son tres horas por por por día uh -huh. porque es un tema muy profundo es un tema de mucho análisis y estas, este eh, taller, lo manejo también con ejemplos de firmas de famosos, de firmas de eh, presidentes, ¿no? Eh, para que ustedes lo vayan, vayan trabajando durante el taller. Entonces claro. maneja en dos sábados. Yo ahí en la, en la página voy a abrir próximamente el taller de firma exitosa, y pueden verlo también yo la sí está mi correo que es, sí, <ríe> es grafología integral gmail punto com. ahorita sí. lo están viendo en pantalla las chicas grafología o r arroba gmail.com oye Oli y qué te parece si, si empiezas a decirles de la, de las firmas que me mandaron sí. nada más son tres sí, sí, mira sí. tenemos sí. a la primera participante que es Itzel, ¿qué nos puedes decir de Itzel? A ver, eh, um, lo que yo, bueno, para empezar Itzel está en el aquí y en el ahora, pueden ver cómo toda su letra está, está muy de así. vertical, uh -huh. está viviendo en el presente, sí es una persona que eh, tiene eh, acercamiento con las personas, pero también guarda su, su distancia, ¿Por qué? Porque podemos ver que entre letra y letra lleva un espacio, uh -huh. es una letra eh, airada, pero sí, sí, está muy determinante. Ella hace las cosas, pero las determina. Ella dice hasta aquí y es hasta aquí. Ay, perdón. El trazo de la T. La T nos habla también de, de sus proyectos, pero en cuanto a lo que es la, eh, la vida profesional, la vida del trabajo, la vida... La vida actual. Eh, sí, ella está en el, en el deber, ser, porque si se fijan, el palote que atraviesa la T está más hacia la izquierda que hacia la derecha. Ella, se, ella reconoce mucho esos, esos estudios, ¿no? Y se, se apoya mucho en esos estudios para, para avanzar hacia el futuro. El futuro eh, le, a lo mejor le cuesta un poquito de trabajo o tiene incertidumbre o. Eh, siempre vamos con recelo hacia el futuro, ¿no? con cierta con cierto temor yo aquí lo único que le pediría es que ese palote lo hiciera un poquito más hacia de izquierda a derecha o sea que quedara más corto del lado izquierdo que del lado derecho recordemos el lado izquierdo es el pasado es ah. el deber ser y si so, es, es la madre, es, es, la, es la educación es como, como los valores, lo que, lo que nos enseñaron de niños está bien tomarlo, tenerlo pero vamos hacia el futuro, caminemos. Hay que wow. proyectarlo. Como Hay tú. que proyectarlo hacia pues, el futuro. Pues esta si chiquita es un Inclinar un poquitito su letra a la derecha le va a dar ese movimiento de sí estar aquí, pero vamos avanzando porque necesitamos el, el, el presente. Un, un segundo después ya se convierte en pasado. Nosotros tenemos que ir del presente hacia el futuro. ¡Wow! Eso, eso es muy importante porque estamos hablando de una jovencita, estudiante. Ah, Entonces, sus eh, pensamientos sí. Están, ah, pues sus pensamientos están en el área, perdóname, sus Ajá. pensamientos están en el área de la lógica. Si se fijan, la I sí. eh, es, tiene, un pequeño, muy... tiene pequeños puntitos arriba sí. o masa de, de, de tinta, uh -huh. ¿sí? donde ella se está deteniendo sí, perdón, perdón. A, a los pensamientos y a los estudios y a la parte lógica. Sí, ajá. Sí. No. Híjole, pues mira, aquí está. Estos puntitos son los que habla esta. ¿verdad? Esos puntitos. Sí, esos okay. puntitos. Ella se está deteniendo, tiene esos pensamientos. Pero en la parte de arriba de las letras nos habla de los proyectos, sueños, pensamientos. Entonces, si se, se fijan, las, los tres palotes sí, sí están dirigidos hacia, sí, este hacia es. la parte de arriba. Aunque el primero está, se baja un poquito de lo que viene siendo un renglón imaginario, uh -huh. si no tomamos la, eh, como pie, la T, el T donde empieza la, uh, exactamente uh -huh. entonces ahí se baja un poquito, pero en sí, ya eh, la parte media hacia el final, está en su, aquí en su ahora, tiene sus pensamientos y sus proyectos muy claros, o sea, sí, sí los tiene ubicados y está, está tiene piso, está, está, está bien plantada. Plantada, sí. ¡Wow! Maravilloso. Pues vamos con la siguiente, no te voy a decir su edad, para que. No, espérame, no, no, espérame. No, no, no. Para claro. que, como esta que le atinaste, Laili, Zurita, en ojos. Bien, ella es una persona eh, sencilla en su trato. Eh, sí, también eh, es, es una letra herada. Si se fijan la primera L, la primera mayúscula de nuestro nombre nos, bueno, en sí las mayúsculas nos denotan, es, es como nos estamos dando a conocer ante los demás. Entonces ella está, se, está bien plantada, ella dice aquí está Laili, ¿no? O sea, ese es el saludo que da para todos y está muy bien plantado. Si se fijan, el palote de la parte de, de exacto, de la parte de abajo está más más hacia el futuro uh -huh. eh, entre palabras sí lleva un espacio también ella es de saberse comunicar y saberse eh, relacionar con las personas pero guarda también su distancia primero dice yo estoy y ya que conoce a los demás es como se va enlazando con las con las personas eh, si se fijan zurita y además, como lo hizo, está bien ahí su cuadro. Zurita Hinojos está un poquito elevado. El primer apellido es el padre, que está bien plantado en, en, en el hoy. O sea, es su, es su piso, digamos. El Hinojos, que es de su mamá, pues está más del sentimiento. La parte media es la hacia la parte espiritual, hacia la parte de arriba. Entonces, a ella la tiene más, más en, en, el, en ese... En ese pensamiento de, de la madre que la tengo arriba en su altar, ¿no? De, de forma más eh, espiritual, digamos. Cambio el papá, sí lo tiene como más, más firme, sí es su apoyo, ¿no? Y podemos ver la J. Eh, la J nos está hablando de, de las partes bajas de las letras son, son las jambas. Entonces nos habla que se regresa al pasado porque se fijan que no está curvo, está recto, se regresa al pasado. Regresa a ese pasado, a ese deber ser con cierta, cierto recelo y, y, y si se fijan eh, al término del, del, de la escritura hay un ganchito. Ahí es donde pusiste, ahí exactamente, ahí, exactamente. Entonces esta, esta parte... La parte baja de las letras nos habla del instinto. Entonces, ella puede tener eh, esa situación. El instinto nos habla de la materia, de lo material, del trabajo, del dinero. Tiene cierto recelo y como va y viene, ¿no? hasta lo detiene. A lo mejor es, es una persona que guarda bien esa economía con, con recelo y, y aparte puede ser hasta un poquito... Fuerte de carácter, por no decir, para no llamar agresividad, pero fuerte de carácter con energía cuando se trata de trabajar la parte económica o de defender, de cuidar esa parte económica. Claro, ya, pues ella es maquillista, Bien. <risa> ella es Bien. maquillista. Vale, entonces déjame te comparto sí, el otro. Si le gusta administrar o es muy celosa de esa parte económica. Exacto. <risa> Ahí va la siguiente, Mailet Hernández. ¡Ay, qué bonita letra! <risa> Así es. Así es, fíjense cómo la M está más alta que la H Ay. y la C, hablando de las mayúsculas. Ella tiene Ajá. alta su autoestima. Eh, maneja eh, la parte, de, pero le gusta o tiene más importancia, le da más importancia a lo que es la parte social. Vámonos a la M. La M, el segundo palote está más alto que el primero y baja. La parte social, económica, a lo mejor esa persona, ella es una persona sociable y que le gusta eh, darse a conocer o darle a esa, esa parte social que invierte mucho en lo económico, ¿sí? Uh -huh. Fíjense cómo el último palote está tan ele está elevado donde le está dando importancia, pero también está muy más abajo, eh, exactamente. Está exactamente. La parte baja habla de los instintos de la parte material, de la parte del dinero, del trabajo. Uh -huh. Pero ella se da, ella tiene una autoestima eh, elevado. Eh, eh, le da más importancia a su persona, sí, en cuanto a, a ella como, como de manera individual. Si sí menciona eh, la parte del padre y la madre, si vemos las primeras mayúsculas, la H y la C, más o menos tienen el, la misma eh, dimensión, mm. el mismo tamaño, a diferencia de la M. Eso está bien. Es, es importante reconocernos a nosotros mismos y darles esa, esa, esa, ese reconocimiento a los padres, pero no, no el que estén arriba de nosotros, ¿no? No, no que se anteponga a nosotros. Ella está primero ella y dentro de su parte eh, autoestima le importa mucho lo social. Sí, el primer palote de la H está más corto que el segundo. Entonces, aquí en la parte del padre nos habla de lo laboral y lo social. Eh, recordemos que la madre es la familia y el padre es eh, lo económico. Entonces, en esta parte sí eh, reconoce de la parte de su padre la parte eh, eh, eh, materna, pero da más importancia a la parte económica, social, laboral. Uh -huh. Y con la mamá, con la mamá, ahí, si se fijan, eh, hasta la letra está más redonda, hay, hay cariño, ¿no? Hay, hay más eh, ese apapacho, ese, ese, ese vínculo que nos, que nos regresa, sí, esa unión, ¿eh? está enlazada la T y la R, o sea, tiene más vínculo afectivo no, del lado materno el lado paterno, pues es, se maneja lo social, lo económico, está bien, pero si sí hay más, más, aquí puede ser que haya más um, eh, compatibilidad, ¿no? Con la mamá que con el papá, pero wow. siempre ella maneja una buena autoestima. Perfecto. Sí. Estuvo padrísima, me encanta, me encanta todo esto. Vamos a ver qué. qué y bueno, diciendo. y les estoy diciendo así por encimita. Sí, claro. Porque tengo Conocer, que ver ¿no? lo que les decía, claro. el espacio gráfico en donde claro. lo hicieron, con qué lo hicieron, este, Ajá. la velocidad, todo. Bueno, como el informe que le, que le di a Magali. Sí. Pero como, como son tres personalidades distintas, ¿no? Uh -huh. Pero el que me dice a mí es como una radiografía de mí. Dice aquí está Laili porque nos está viendo y dice y se la agrega, órale. La chavita, Laili, oh my God, dice Laili, hasta, hasta me hizo sacar una lagrimita. Dice, sí, Entonces, soy, sí, ¿verdad? Sí, sí, Fíjate soy que Laili, además de como es maquillista y maquilla muy lindo, se dedica a hacer ese, ese tipo de arte muy bonito. Yo creo que cuando esta, si, si, si trabaja en, contigo en el taller, sí. no, ya me la imagino. O sea, si ahorita eh, ya mucha gente reconoce a Laili, bueno, cuando tome el taller y salga transformada completamente sí. va a ser una hermosa mariposa sí. De verdad que así la veo, mira te lo digo y se me enchina a la sí. piel, la veo tan proyectada que puede ser eh, creo que ni ella misma se lo imagina ojalá que, que, que de verdad ojalá lo tomen chicas y que lo tomen, lo de verdad te bien, acuerdas bien. de mí ¿Te acuerdas de mí, Laili, si no es lo que te estoy diciendo? Sí, sí, sí. Voy a... Este, este taller de firmas está programado para la tercera semana de febrero, porque uh -huh. vamos a pasar el Día del Amor y la Amistad. Y sí uh -huh. necesitamos que... Lo importante en este taller, y bueno, con la grafología y la grafoterapia, es lo único que se requiere es la disciplina, como en todo ejercicio, como en toda la disciplina si si faltamos a una hora si faltamos a un día entonces ya no llevamos esa esa continuidad esa cosa, exactamente. a veces lo, lo vemos o lo percibimos muy sencillo sí. ay bueno es que nada más voy a hacer este ejercicio ay nada más voy a escribir yo soy no ya estamos eh, nos estamos adentrando en nuestra psiqui estamos, estamos no podemos jugar con nuestro cerebro, no podemos jugar con nosotros mismos. Entonces, hay que darle el tiempo, no es mucho. La dedicación, el compromiso y sobre todo la disciplina. ¿Qué Pero días como... son? Recuérdanos, ah, mi querida Oli. Bueno, eh, los talleres, yo lo, eh, los estoy dando los de grafología básica para que todo esto eh, tengan un, un conocimiento muy ágil. Están diseñados para eso. Los martes y jueves hay horario de 11 a 1 de la tarde o de 6 a, a, perdón, de 7 a 9, ¿sí? Y los sábados también de 11 a 1. Los sábados los estoy dejando para el taller de grafología nada más en las mañanas porque cuando entra el de firmas lo doy los sábados de 4 a 7 Perdón, de 5 a 8 para darles oportunidad de que terminemos todas las actividades. Uh -huh. Son tres horas, dos sábados, el taller. Ay. Que se les va a pasar como agua. Se nos va a pasar como agua. Seguramente sí. nos va a faltar mucha, mucho más tiempo porque empezamos a analizar. Yo lo único que les digo es déjenme darles la, la oportunidad de darles toda la información y al final vamos viendo los ejemplos. Si no es para analizar las firmas de todos porque... No se puede. Es para que ustedes tomen esas herramientas de cómo claro. están, se dan cuenta de, de, qué es, de qué es lo que están plasmando en ese momento, claro. cómo está su firma y entonces regiran hacer una, un cambio con muchísimo gusto. Ya si quieren el análisis de la firma que fue el caso de Magali, ese análisis de firma con mucho gusto, eh, me, me, yo les mando toda la información vía correo y el análisis de la firma cuesta 350 pesos. Pero está Magali aquí conmigo y, y no me dejará mentir que la información va bastante completa y realmente es una gramología. Porque sí. llevan ya esto no nada más es por, en, por encima, ¿no? como ahorita, sino lleva un análisis, un estudio, ya claro. ya ya va más más completo además Oye, te orienta no esto eh, es orienta. importante porque te orienta sí, para sí. que tú te des cuenta qué partes tienes que corregir y así. trabajar así esto así. es para eso es esta radiografía que tú haces así si es. no conocemos o no sabemos lo que estamos haciendo mal o nuestros errores pues así. vamos a seguir en lo mismo así. y cuando ya se dan cuenta de qué es lo que tienes que trabajar Puedes tomar el curso de acuerdo a lo que tú requieres. Claro. Es. Y eso está súper padre. Pues aquí ya están comentando, mira, dice Angélica Martínez, la comadre, ya le está diciendo a Laili, ¡anímate! <ríe> y Laili puso que sí, dice Laili, gracias Blanquita, sí hay que hacerlo. Y dice Angélica Martínez, ya no analizó mi nombre. Pues no lo mandaste Angélica, yo se los pedí. Dice Laili, ¿cuál es el que me sugieren para organizarme? Porque me llama mucho la atención. Bueno, los talleres, esos sí, los, eh, se, van, se van abriendo grupos. Todas las semanas va, no hay ningún problema. entre ma, eh, Ya sean los días martes y jueves, no hay ningún problema. El de firma sí se va a abrir hasta la tercera semana de febrero. Vamos a empezar, digo, ya ahorita pues ya me sirvió también para irles diciendo que vamos a abrir ese taller, Ajá. como para recordatorio se los vamos diciendo, primero pasamos el 14 de febrero y a la siguiente semana, sería dos sábados, tres horas cada sábado, okay. es un taller de seis horas, si les, si tomamos pequeños descansos porque es de mucho análisis, lleva, eh, sobre todo lleva información, lleva sí. ejemplos, y ustedes pueden ir trabajando. Ya al final del taller, sí abrimos el espacio para las preguntas y con mucho gusto. Aún terminado el taller, les voy a dar yo mi teléfono y seguimos en contacto vía WhatsApp y con mucho gusto seguimos abriendo bueno, aclarando todos esos comentarios y esos comentarios. Esos y esas comentarios. Sí, porque para alguien que no sabe nada, absolutamente nada. Lo conveniente sea... sería, ¿no? Alguien que no sabe nada es tomar el taller para que comprendan, porque también manejamos mm. eh, lo que es el vocabulario de la grafología, ¿no? Claro. Yo les voy a decir, ya les voy, por eso es grafología básica, les... Los voy a, les voy enseñando desde eh, cómo se llama el palote, cómo se llama el renglón, ya es caja, ¿no? Uh -huh. O sea, para todas esas variantes, además de que manejamos un alfabeto de grafología, porque con este alfabeto es como yo en este mismo taller yo les regalo un poquito de grafología inductiva. La grafología inductiva se va leyendo letra por letra el significado de letra por letra y yo les doy cinco letras que son las claves en la grafología inductiva para que ustedes ya con esta comprensión pueden ir eh, eh, elaborando no si hoy hoy me siento malo y me siento triste yo puedo interpretar, no ya pueden ustedes elaborar un ejercicio ya saben o en el caso de que le salga por decir algo, la letra A habla de nuestra vida afectiva. Si sí, yo reconozco en su trazo que la letra A, y yo les voy a mostrar los diferentes modelos de la letra A, hay, hay más de 200 variantes en, la, en el alfabeto, que si esa letra A está abierta por la parte de abajo, significa algo. Si está abierta al lado izquierdo del lado derecho, o sea, una persona muy comunicativa, puede ser una persona... Que ya, ya no es comunicativa, sino ya, ya rebasa y pasa a, a chisme, ¿no? Es una persona que puede, se le puede estar yendo toda la información. Entonces, todos esos proyectos nunca los llega no, a completa. realizar porque le roban las ideas. Entonces, hay que cerrarlo. ¿no? Todo eso les enseño yo en el taller. Sin no, embargo, pero... el taller está abierto para cualquier persona, conozcan o no la grafología. Está abierto para cualquier persona. Sí, porque mira, dice aquí, Angélica Martínez dice que sí mandó su firma al chat, pero bueno, demasiado tarde, Angélica, se los pedí desde tempranito. Entonces, para el próxima, la próxima que vamos a tener a Oli, porque digo, es un tema muy extenso, la verdad, ustedes ya sí. se dieron cuenta. Y este pues la vamos a volver a tener igual para el 14 de febrero, a ver qué, qué, qué este, sorpresa nos tiene Oli. Y Tsela Gray, la chiquita que, que le dijiste su firma, dice, los talleres nos brindan consejos para reforzar esas partes débiles de nosotros, ¿verdad? Así, Así es, es. Dice Laili. Entonces, primero hay que hacer el análisis que hiciste tú, Magali. Eh, bueno, es que el taller de firmas es para que ustedes se den una idea de, de cómo están las firmas. Yo les voy a dar elementos y les doy también terminando los, los talleres, yo les envío la información ¿no? en, en PDF de todo lo que estamos viendo en el taller Yo, y ya ustedes lo complementan con todas las anotaciones que hagan todas esas dudas van a tener una idea de cómo poder identificar no una firma donde ustedes están viendo si esa persona es una persona eh, o eh, puede ser una persona deshonesta puede ser una persona agresiva puede ser una persona eh, muy cariñosa puede ser una persona que Está abierta a las ideas, ¿no? Entonces también nos ayuda hasta para el trabajo. Muchas claro. veces nos queremos comunicar y no, pues es que, que creen que a esa persona no le podemos llegar con la lógica, le tenemos que llegar con el corazón. O sea, de es, es una persona que se maneja a través de las emociones. Wow. O es una, es una persona que se maneja a través de los instintos, que reacciona, que, que claro. es una persona que reacciona. Sí. ¿no? A ver, emprendedores. Para que conozcan a sus clientes. se sí, tienen creo que, que tomar que no, que no este taller Algo maravilloso que quería de, de esta les debería complementar sí. de esas tres firmas. Son, son, son personas emprendedoras, son personas trabajadoras y son mujeres. Sí, también les digo, generalmente, o bueno, anteriormente la firma redonda, las letras redondas era de la mujer y las letras angulosas de los hombres. Hoy día ya cambiamos. ¿Por qué? Porque las mujeres estamos saliendo a trabajar. Entonces, sí. sí está bien que seamos agresivas para el trabajo. Hay que salir a ese mundo que es la selva y nos tenemos que saber defender. Pero también hay que graduar esa, esa parte agresiva. Exacto. Yo en estas tres les daría les, les el consejo de que no hay que ser... Tampoco tan, tan directas, tan fuertes, ¿no? Para podernos eh, eh, adentrar más en nuestro ámbito laboral de una manera amable, pero dejando en claro que tenemos un carácter. Claro. Exacto. O sea, femeninas, pero con carácter. ¿No? Sí, sí, Oye, padrísimo, es me encanta, padre. me encanta Y pues ya se nos está acabando el tiempo a, Aunque sí. en, este, en este tipo de en vivos no va a haber eh, límite de tiempo, chicas en cuan, Mientras ustedes no, bueno, sigan y viéndonos Y mientras nos sigan preguntando, nosotros vamos a estar aquí Pero sí. este, ya les había dicho, chicas, tengo otro en vivo Me voy a maquillar en vivo Tengo una invitada también a las ocho pero tenemos todavía, chicas, tiempo. Mi querida Oli, pues el tema es para que las, todas las personas que nos están viendo, las que ven en repetición este en vivo, pues puedan iniciar un 2021 con más fuerza. ¿De verdad, mi querida Blanquita? Sí, eso es bien importante, no se les olvide. De todas maneras, Oli va a dejar sus datos de contacto para que se pongan ahora sí en comunicación si les interesa ya saben, de verdad, Oli es una persona súper recomendada. Que además, los va a tratar con mucho cariño, con mucho respeto y dándole seguimiento. No es de esos que van, toman el curso y saliendo del curso ya no los conoce. contrario. Con Oli se vuelven familia. Eso es bien ah. importante. Muy pocas personas logran hacer esta parte cálida del trabajo. Y con ellos, pues se van a volver, no sus hijos, se van a volver sus hermanos, ¿no? ¡Ay, ah, qué padre. Aquí, eh, Cuando son hijos, pues hay que regañarlos. Hay que, cuando son hermanos, a veces también se regañan, pero se tratan como de mayor igualdad y, y se trata de apoyar. Entonces, con Oli van a encontrar esta compañía que es importante, de verdad, es bien importante que cada uno logremos conocernos, porque de esta manera vamos a salir adelante. Nos va a ayudar a proyectarnos que esto en el en cualquier lugar y donde estemos es súper importante y sobre todo nos va a dar seguridad en estos tiempos de incertidumbre. De verdad, el aquí y el ahora es importante, pero sí se vale soñar para un par de años, ¿por qué no? Claro, no. claro. Oye, dice Laili Zurita, ella está bien interesada, mi querida sí. Oli. Dice, me re, dice que ella se refiere a la radiografía de la carta que escribí. Ya ves que sí. te mandé una carta. Sí. Este, porque les estaba yo comentando, les estaba hablando de ti, claro. Entonces Gracias. les dije que yo te había mandado una carta y me hiciste una radiografía de mí completita. Pero digo, eso ajá, eso, eso lo, lo haces dentro de los cursos, de los talleres, perdón. No, ese es el análisis de la firma. Ya ahí ya entro como grafólogo, ¿no? Donde yo ya hago un análisis. Eh, los talleres es grafología básica, donde nada más están diseñados para que tomemos la grafología como una herramienta más. Pero ya, ya un estudio, también hago estudios de, este, grafológicos, la, el, eh, esto de la firma ya es un análisis que ya lo hago yo como peritografólogo, por lo tanto ya es ya es más profundo, ¿no? Ya, ya, yo en los en los talleres o en los en las pláticas gratuitas que, que les comparto esta información sí les doy la información, pero no el estudio. No, Exacto. Es, y lo padre es, de de tomar los talleres es de que la talleres vamos a aprende. aprender muchas, muchas, muchas cosas y tú solita vas a poder autoanalizarte y autosanarte, ¿verdad? Sí. Pues, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos falta, hermosa? Pues nos falta todo, ¿verdad? Pues sí, nos sí. falta todo. Nos en falta esto todo. De, de, de, de, del bla, bla, bla, este, es lo que les digo, que el bla, bla es lo de hoy. El bla, bla, eh, bla, bla es lo de hoy. Pero si quieren que les hagas igual la radiografía, lo sí, Ana, hacer, sí. se puede analizar y de acuerdo al resultado, ella misma, Ori, les va a decir, ¿sabes qué? Te recomiendo que hagamos esto, que tomes este curso, ella los va a guiar. Entonces, si, si Laila está interesada en que le haga la radiografía, que además de verdad sale bien completo, es como cuando vamos a, a que nos haga nuestra carta astral, igualito, <risa> así funciona. Es Ajá. algo bien padrísimo. Bueno, a mí me gusta. Ajá. Va a ser lo mismo. Si, si, si estás interesada, mándale este, los bueno, datos que ella te, te ya tu pide, teléfono. Te pones en contacto exacto para que sepas quién necesitas, que te haga tu radiografía y ya después cuando te dé el resultado, ella te va a decir toma este. Y, y de bueno. verdad que vas a quedar tan encantada. Pon los resultados escúchalo con los resultados que después nos vas a decir tenían razón Gracias. y lo más padre es que van a vamos a ir recomendando para que todos nos eh, vayamos adiestrando nos vayamos organizando y aprendamos a a tener una letra correcta que nos vaya catapultando al infinito. Al éxito. ¿no? Al éxito. Oli, Ramos, tu, ¿tu teléfono es el de que tengo yo? Mi teléfono es 5551-969604. Ahí está. Pues ya manden lo apunté. Y con mucho gusto, manden un mensaje y con mucho gusto les respondo. Eh, al contra, aquí eh, sí, efectivamente yo les voy a, a guiar por dónde y para dónde irnos, pero lo importante es que una vez que ustedes tengan este análisis de firmas, a las que están interesadas y una vez que conozcan el contenido de lo que están plasmando y, y lo que están proyectando a los demás, más bien ustedes me van a decir qué es lo que quiero cambiar. Exacto. Ustedes me van a decir, oye Oli, entonces aparte de esto, quiero modificar esta parte de mi firma, quiero, quiero potencializar esta parte de mi firma, y por si fuera poco, quiero. Eh, hay, hay otro hay otro, otro otra descripción que, aparte de hacerla exitosa, podemos incluirle ese toque de Midas. ¿Para qué? Para que nuestra economía fluya para que nosotros todo lo que estemos trabajando esté redituado y no fluya, lo podamos administrar bien, para que no se vaya, ¿no? Mm -hmm. Muchas veces recibimos el dinero y no sabemos dónde quedó, sino para claro. que vaya, no, no, no tengamos esa falta de economía. Claro, claro. claro Así claro. es, mi querida Oli. Pues vamos a continuar con el tema. ¿Qué te parece? ¿Qué es? ¿Mande? Me parece. Este, como, me parece perfecto. Pues adelante, mi querida aquí, Oli. Y entonces nos quedamos por acá, no en el espacio gráfico. Con este tipo de, de, de pláticas eh, eh, gratuitas, los webinars gratuitos, que también los pongo en la página, van ustedes a darse cuenta y ya de, de entender un poquito más los términos de la grafología y lo que yo les voy es diciendo que ya plasmamos ya todo esto o lo vemos ya más a detalle en los talleres. ¿Sí? Entonces... Dentro de, de nuestra escritura, hay, dentro de la grafología, perdón, hay ocho leyes que nos llevan a pasar por esas ocho leyes y que nos dicen de qué manera poder ser más exitosos o que nuestra misma escritura, ahorita me va a, a comprender lo que yo decía, por ejemplo, con Itzel, que está en el, está, su escritura estaba totalmente vertical, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va mi dirección de esas letras? ¿Hacia dónde voy? La, el nombre lo dice, la dirección, hacia dónde quiero yo ir. ¿Sabías que la dirección de la letra y o de los números indican dónde te encuentras? La estabilidad y la constancia. Si nosotros tenemos una escritura vertical, está totalmente recta. Presente. Si uh -huh. la tenemos sinistrógira, estamos en el pasado, estamos enganchados a ese deber ser. Y ahorita, en tiempos... Actuales, la nueva normalidad, ese deber ser lo tenemos que ir soltando poco a poco para podernos acostumbrar a esta nueva vida y a esta nueva normalidad. Uh -huh. No podemos ser tan cuadrados como era antes. Claro. La, eh, la, la vida que nos enseñaron, la forma de ser que nos enseñaron que tenía que ser así, ya no es. Entonces tenemos que irnos hacia adelante. Okay. Si es destrojira qué quiere decir las letras que están totalmente inclinadas que van de izquierda que van hacia la derecha está bien pero también tenemos que tener un cierto ángulo porque si no entonces vivimos lo que les decía lo, de es sueños el globo del globo no vivimos en los sueños, sí, de sueños. cuántas veces eh, conocemos a las personas de que de, son personas del mañana es que yo mañana <risa> yo mañana pero el mañana nunca llega entonces, sí. yo, pues hay que aterrizar esas ideas, hay que, hay que aterrizar. Y para hacer esos proyectos hay que aterrizarlo. Ya lo tenemos, ya lo visualizamos, vamos por él, ¿no? Va. La dimensión, ¿de qué nos habla? De la letra, ¿qué dimensión tiene? ¿Es mediana, es grande, es pequeña, es muy pequeña o es muy grande? No sé, ¿sabías que el tamaño de tu escritura habla de la, de la autoestima? ¿Qué mencionaba yo con? Uh -huh. que, ajá. Su autoestima, ¿no? Las mayúsculas es, nos estamos presentando nosotros. Es la imagen que tienes y representas ante los demás. ¿Cómo es tu tipo de escritura? Ahorita lo van a ver. Ustedes tienen, conocen su escritura, tienen una libreta cerca. Revisen ahorita. Es grande, es mediana, es pequeña. En los talleres yo les doy las medidas, ¿no? ¿A qué se refiere cada una de estas letras, de estas dimensiones? ¿Y qué nos habla? Si tú eres una persona de, de letra muy grande, entonces tu autoestima está, está elevada. Es bueno, pero tiene que tener proporción. Si está demasiado elevada, es como que ya la perdimos. Ya me perdieron. Mira como a Magali, ya la perdimos. No, pero Magali, se lo dije, ¿no? La M y la B está bien, porque además es una persona pública, que necesita. Ajá. Fíjense cómo los artistas, los presidentes, ¿no? Un, un, un ejemplo muy claro. Pueden tomar de YouTube, ¿no? La, la firma de cualquier presidente que sí. primero haya sido candidato. Su firma uh -huh. era, era, o si era de diputado, su firma era mediana. Pero una vez que son presidentes tienen que hacerlo muy grande porque primero se tienen que dar a notar, tienen que abarcar, ¿no? tienen que saber, las personas públicas, artistas, deportistas su letra tiene que ser grande porque se están dando a notar y generalmente son elevadas, ¿por qué? Porque necesitan ese sueño, ese esa ilusión, esa esa esa esa situación que Creatividad. Eleva para poder tener esas sí, esas mover esas masas, ¿no? Generalmente las firmas hay firmas muy específicas que hasta están diseñadas, ¿no? Con grafología y marcas, la grafología también se utiliza para marcas publicitarias. Sí, yo voy a tomar para mi taller de firma. Atraer, sí. sí, para poder atraer a ese público que necesitan. Entonces, ¿cómo estás, cómo estás haciendo? Entonces, ¿cómo va, va, Vaya a tomar. Ve la mía, ¿qué? ¿Cómo es? Ay, casi no la veo. A ver. Ay, es que se ve muy. Es, es que Blanquita, no te... ahorita andas baja de energía, por eso está muy. Es lindo. que es lápiz. Ah, ah, con razón. Si me ayudas con una pluma, te... te Un de, porque sabes que hay que con la cámara se ve muy... O oh, mándamela, por, mándamela por WhatsApp. Sí. A ver. Era. Si quieres te hago en grande. Vayan, grande? vayan tomando Vaya. nota, vayan Vaya. tomando nota de lo que les estoy diciendo de estas leyes para que al final armen ustedes su lista de propósitos. Arriba, arriba, Ajá. arriba. Arriba, es arriba, arriba. una letra mediana, es una letra mediana. Ahí está. ¿Eh? Es que tu firma. Es una letra mediana, ¿está bien? Sí. Eh, al pasado manejas... eh, Sí. Este es sí, mi nombre es... y esta es mi firma. Sí, sí, pero sí estás enganchada al pasado, al deber ser, a al, al, al lo que, a los valores, a esa mm -hmm. parte de la familia, de la, sí. de, de la importancia. Sí, pues la B está, sí, si sí, está bien. Nada más acuérdate, si quitamos un poquito esos palitos de la B, que no, que no atraviesen tanto, que se vayan tanto hacia la, hacia la izquierda. Que haga yo la ver. B más cerrada. Ya ves como si estoy que palitos, no, Y que esos palitos no, no, no den hasta tan hasta atrás. Uh -huh. y además nos haces enganchito, ¿y qué haces? Pues sí. te estás dependiendo de esa pared, ¿no? Sí, está claro. bien. Pues vamos a pedirle, Oli, a, la, a todo el público que nos está viendo y que ven la repetición, que vayan haciendo sus, sus, sus firmas para que, sí. a ver, ¿cuántas pasamos la próxima? Oye, sí. que vayan haciendo Esto. también su inscripción al taller, de verdad es bien importante, Magali sí. y yo nos vamos a inscribir y vamos a sí. hacer las cabezas de este proyecto, porque sí, sí. además... Detrás de nosotros, a un lado y enfrente, traemos a un chorro de mujeres y hombres que queremos que sean exitosos, que queremos que nos ayuden a sacar a este país adelante. Así y es. si nosotros con esto estamos poniendo nuestro granito de arena, nos vamos a sentir más que orgullosas y más que felices y contentas. Así, es. Así que por favor inscríbanse para que también, este, no sé si vayamos a tener... Un, un, un tope porque a lo mejor vamos a hacer tantos que ya ni vamos lo vamos a tener que dividir sobre todo y que no son hace precios hacer. accesibles mi querida Blanquita. Que sí, sí. Así son es. precios sí. son precios preferenciales porque Oli también está comprometida con nosotros y está comprometida con la sociedad y está comprometida con su país ella así. forma parte de los que todos los días estamos duro y duro y duro y duro y queremos hacer la diferencia. Entonces, por favor, anótense. De verdad que es súper es, padre. Y anótense también para ver este curso que nos va a dar para el 14 de febrero, porque también es bien importante. Es, eh, forma parte pues, de, de, de lo que queremos hacer como contribución. Ahorita que estamos así todos como muéganos en casa... Eh, debemos saber el momento en el que si estamos peleando, pues calladitos nos vemos más bonitos, lo tranquilizamos y después lo hablamos, pero esto también lleva un proceso y de verdad que todo lo que estamos aquí haciendo lleva esa finalidad, así es de que no se les olvide contactar a Oli, Oli nos irá diciendo cómo vamos y nosotros también los vamos a empezar a, a decir, chicos, ya se inscribieron, mis chicos, ya se inscribieron, porque no queremos que nos dejen solitas. ¿eh? Claro, claro. Vamos y y coment comentarle al público que nos está viendo, si es emprendedor, pues que nos contacte para que también, y si tiene algo que aportar al público, eh, igual que Oli, pues aquí, Blanquita, ya hay una servidora, tenemos una sorpresa para todos ustedes, así que contacten, sí que... ahí están ya los teléfonos en nuestros en nuestras vide videitos Oli, pues sí. continúa porque si no no vas a acabar. Sí. No, pero vayan tomando nota porque al final sí. estas, esta, estos puntos Todos son los estos que piso ustedes piso. van a trabajar, uh -huh. los que ustedes van a trabajar este proyecto y yo, y yo les, les invito que ahorita hagan una meta corta porque ahorita lo que necesitamos son premios, esos, esos pequeños dulces de satisfacción que sí. hagamos metas cortas, no hagamos metas tan largas, una vez que, que ya empezamos a tener, empecemos a caminar en ese en ese en, esa, en ese sendero de varias regalos ya nos, eso lo que va a hacer es fortalecernos para poder llegar a esa meta más más, más larga, ¿no? Claro, pequeños pasos hacen grandes pasos y hacen grandes proyectos. Así es. De que así vamos es. despacio, que vamos deprisa. Así ¿no? es, así es. Y ahorita lo que necesitamos es eso, pequeñas satisfacciones, porque no. estamos tan, tan encerrados, estamos tan, tan aislados, que, que ese apapacho nos hace falta. Entonces, con estas pequeñas metas cortas, nosotros vamos a decir, ay, y entonces lo que vamos es estar alimentando no, nuestra autoestima. Por lo tanto, nos va dando seguridad para decir, es que eso que yo quiero para seis meses, lo voy a lograr. Nos estamos, digamos que las metas cortas es el calentamiento para esa meta que lleguemos a tener más, más adelante, ¿no? Sí. Otra de las leyes en la grafología es la continuidad, lo que yo les explicaba, de la manuscrita, ¿no? De los ejercicios de aquí, de, del enlace. A eso se maneja la, la continuidad, la capacidad de conectar esas ideas con el aquí, con el ahora, con el presente, con lo que soy y con lo que quiero. ¿no? Escribir de forma manuscrita nos ayuda a enlazar las ideas y concretar esos proyectos. Sí. De esa manera también nos, no, también nos ayuda a esa autocrítica, principalmente pero a tomar bien cuando nos den un consejo o cuando nos digan, está mal, lo tienes que hacer de esta manera, ¿no? Yeah. No ser tan, eh, ya ahorita por lo mismo, nos hemos vuelto un poquito más, más irritables, ¿no? Entonces, la continuidad nos va a hacer que, se, que volvamos a ese equilibrio, a que tengamos la mente abierta para cualquier cualquier idea porque podemos tener una una meta y si alguien de nuestra familia o de nuestro círculo más cercano llega y nos dice oye pero si lo haces de esta manera hay que estar abiertos también hay que estar dejarnos sí. ayudar no dejarnos sí. Sí. ayudar y aceptar esas esa lluvia de ideas que nos están dando nuestro entorno para poder lograr esa meta entonces si tenemos esa continuidad hay que, es, Nos va a ayudar a tomar también las cosas del exterior de forma amable. Eh, ¿Sí? Sí, amiga. Otra oh, ley sí. es la inclinación. La inclinación. La inclinación nos habla, ¿no? Es el barómetro de los sentimientos de afecto. Dentro de la grafología manejamos tres escuelas, que es la escuela de la mímica, la escuela emocional y la escuela este de, de, de dónde está plasmado que es el espacio gráfico en la escuela eh, eh, de la mímica nuestras palabras la inclinación de nuestras letras y palabras nos habla como si estuviera son palabras entonces es como si eh, está hablando nuestro cuerpo nuestra personalidad entonces llevemos esas, esas letras a nuestro cuerpo cuando nosotros llegamos y conocemos a alguien o nos da mucho gusto porque es nuestra amiga, ya, ya es gente conocida, llegamos y ¿qué hacemos? Nos este, acercamos a la persona, nos inclinamos a la persona. Si esa persona no la conocemos, nos manejamos de forma recta, de forma vertical. si uh -huh. esa persona nos causa algún temor, miedo o, o ese... Esa, ese intuición de que no puedo confiar tanto en ella porque desconfianza hasta, desconfianza exacto hasta nos alejamos no sí. lo mismo pasa con las letras si las letras están verticales está hablando que hay un cierto respeto y no nos estamos acercando a la persona que estamos dirigiendo esa, esa escritura si la letra está inclinada y es lo que yo les hablaba, la inclinación hacia el lado derecho, vamos hacia el futuro y lo estamos haciendo de, con amabilidad y lo estamos haciendo porque nos estamos acercando a ese amigo, ¿no? Con esa confianza. La inclinación en las letras nos está dando confianza hacia el futuro. Si estamos hacia la parte de atrás es desconfianza y estamos que detenidos en ese pasado, en, esas, en ese deber ser que nos inculcaron de que no podemos hacer nada si no pedimos primero el permiso, y no es, no es literal, ¿no? Pero véanlo así, si no pedimos permiso, primero el permiso a la familia, a la mamá, a los hijos, no, tomemos nuestras, nuestra sí, vida, los, nuestras riendas claro. y caminemos. Claro. Nosotros, nosotros ya tenemos esa capacidad y si ahorita nos están escuchando algunos jóvenes, no se preocupen, ¿no? también van a ir poco a poco caminando, avanzando y tomando esa madurez. Pero con responsabilidad, que eso con también nos enseña la escritura. ¿no? Así es. Entonces, acuérdense, la escritura es la manera más profunda de leer la vida, pero estamos leyendo principalmente nuestra vida. ¿no? Claro. Ahora... Todos, todos podemos engañar a las personas, todos, a las demás personas, a decir que eso es lo que pasa con las personas cuando escriben muy grande. no sí. yo esto Es como, como si entrara a una habitación y dijera, ¡Ay, es que estoy muy bien! ¡Hoy me fue muy bien! Y en el fondo nos estamos dando cuenta que la persona no está bien, no, está triste, sí. necesita, tiene carencias. ¿Pero cómo sí. Entonces, te puedes dar es... cuenta ahí, mi querida Oli? En otro, que la pones a hacer otro tipo de... Bueno, uno de los rasgos es la mayúscula y ya posteriormente se analiza todas las demás palabras y sobre todo hay palabras reflejo y palabras espejo. Entonces, en el, hay ciertas palabras que te, que te van diciendo. O sea, si, si por ejemplo tú, eh, vamos a hacer una oración de mi mamá, eh, no sé, mi mamá... Mi mamá me mima escuchar, mucho. ¿no? Sabe manejar, pero le pones la M grande de mi mamá, la primera M la pones grande, mamá la primera M la pones chica, y la Exacto. segunda la pones muy grande, ahí te estás dando cuenta que no, que hay una carencia, que está tapando algo de su mamá, el Porque que maneja es el otro, chica, ¿no? uh -huh. está cubriendo, Claro. Uh -huh. ¿sí? si aparte está inclinada, entonces la está protegiendo, pero si aparte de estar inclinada está encima de una letra entonces está invadiendo claro. no es lo mismo proteger invadir no y cuidar claro cuidar, como como es dependiendo de, de o sea vas leyendo no las letras el, eh, no el texto sino la posición de las letras la trayectoria de las letras y puede que en uno en cualquier oración no ¿Alcanzan a ver aquí? Sí. A lo mejor aquí. En cualquier hora sí hay un tipo de letra que está diferente. Este es este, un ejemplo de, de unas letras que estaba viendo en mi taller. Aquí, ¿no? Se ve diferente la, la, la, la masa de la de la, de la de la tinta, ¿no? Que se llama pastosidad, pero aquí ya ves la presión. Pero si aparte tú ves que dice este mi mamá, me quiere, ¿no? Entonces, le está dando la importancia al, al querer. Ay, perdón. Sí, le está dando Ajá. importancia al querer. Pero si él quiere, lo escribe hacia abajo. Es que no lo quiere. Sí, pues sí, aquí dice quiere. Pero en realidad él se siente no querido. Uh -huh. wow. Él se siente triste. Ok. Y si aparte, esta misma oración está todavía separada uy no. entonces ustedes díganme si esa mamá es ausente o esa mamá es presente sí no, pues, ausente uh -huh. Uh -huh. sí claro claro y ¿Sí? Así es como nosotros lo vemos y es lo que yo les enseño en el taller, a poder identificar de manera fácil, ¿no? Sin tanto análisis, Ajá, y tanta profundidad, pero de manera fácil te puedes dar cuenta si ustedes tienen un adolescente o niños que ahorita están estudiando en casa y pueden darse cuenta con la escritura, con lo poquito que están escribiendo en, en, en su cuaderno, si ahorita están deprimidos o fíjense ya les dije él quiere separado puede ser que se quiere está uy uy no está muy comprimido entonces uh -huh. este, este, esta persona aparte de, de tener contenidos esos está enojada está muy aprensivo puede estar enojado puede estar frustrado y es normal en estos tiempos, ¿qué, qué ejercicio podemos hacer? No. Pues aquí lo que vamos a hacer es que para empezar la Q, la hagamos bien, ¿no? Más redondita, ay, perdón, más redondita la letra. Lleve el punto, la I en grafología inductiva, se maneja como, este, eh, habla de la, de la precisión y de las ideas. Entonces, si, el, si la I no lleva punto, ¿dónde está tu cabeza? ¿Dónde están tus ideas? No las tienes. Uh -huh. Si está muy arriba, pues están como el globo que les comentaba. Si el punto lo tenemos al lado izquierdo, pues entonces tus ideas se quedaron en el pasado. Pero si el punto está muy adelante, entonces esa ansiedad por el futuro, Mm, esas ideas también. están causando ansiedad para llegar ahí sí todo esto es lo que yo les enseño de forma sencilla de manera sencilla sí. perdón a que ustedes aprendan a identificar que si lleven pues de menos los acentos no entonces nos está hablando si la persona si le pone el punto cada vez que escribe entonces es una persona determinante no todo esto es lo que yo les enseño están diseñado, está diseñado el curso para que ustedes de manera sencilla, visual, porque además va, es, ya, es una, es, ya va a ser una gimnasia también para el ojo, sí. como se dice coloquialmente, ah, ojo de buen cubero. ahí dice que sí o que no, ¿no? Ok. Sí. Sí. Bueno. Sin tanto análisis para que lo manejen. ¿Por qué? Porque ya esto lo vamos a tomar de manera habitual, ya vamos a poderles estar revisando esas tareas, esos apuntes a los niños, a los adolescentes y a nosotros mismos. Hoy me siento triste y estoy anotando, no sé, así sea la lista del súper, pero ¿para dónde va dirigida esa lista? Y lo único que hay que hacer es equilibrar las emociones. Es lo único. Pero ya de una manera consciente. Qué padre, Oli. En esta... En esta este... Eh, entrevista pues no nos vamos a quedar bien cortísimos el tiempo como ya lo vieron se pasó de volar. volando volando entonces por favor anótense al curso vamos a estar pendientes aquí y les pongo este, mis, mis. aquí están sus datos de oli para que la puedan contactar y vamos a irle este, también dando seguimiento para saber cómo vamos si sí. les parece ah, no sí. Y, este, y les quiero decir rapidísimo, porque si no, la maga ya se va. Ella ya dijo que tiene otro, un compromiso y si no la van a ganar, cuellos. Entonces, eh, les queremos platicar que decidimos, eh, en una eh, entrevista que, que tuve con Magali, eh, yo me sentía igual que decía, yo tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Y este, le dije a Magali, oye, maga, ¿qué te parece? Sí, nos juntamos y hacemos algo este que valga la pena en donde ya nos conocen que juntas somos una bomba y, y armamos un programa en donde podamos apoyar emprendedores donde podamos hablar de muchas cosas donde sigamos con la trayectoria que ya tenemos que magali bueno es, eh, ella es eh, de, de profesión se dedica a esto eh, somos hermanas de la misma escuela además eh, pero ella pues sí lleva esta fase del periodismo, yo soy licenciada en Relaciones Internacionales y muchos también ya me conocen porque soy la directora general de CACLEARTE. Entonces, este, pues decidimos que vamos a organizar los días jueves a las 6 de la tarde un programa que estamos todavía afinando los, lo, lo, el nombre porque queríamos primero… La este, fecha. Ajá, la fecha también. Eh, estamos afinando algunos detalles que para nosotros son importantes porque un proyecto, aunque tengamos muchas ganas de hacerlo, lo tenemos que definir bien. Lo que estamos uh -huh. haciendo pues es darle cimiento y… Esto, pues que nos augure que sigamos adelante y para eso pedimos que todos ustedes, los que conocen a Magali y los que conocen a una servidora, nos sigan apoyando. Es un programa que lo estamos proyectando para los días jueves a las seis de la tarde. Ya les daremos eh, la siguiente semana, ya les hablaremos bien de fechas y horas. Estamos esperando a que nos den algunos detalles y también les vamos a dar el nombre definitivo. Para que nos sigan, vamos a hacerlo también por Facebook Live. Vamos a estar en, en, en Sembradora, como en bla, bla, bla, para que sea simultáneo. Pero también lo vamos en a YouTube. pasar por YouTube. Porque ahora nos vamos a meter a esta onda de los youtubers. Y vamos <risa> a recomendar productos y servicios en donde vamos a hablar la neta del planeta. Así es. Pero también en el programa, así como lo vieron con Oli, vamos a hablar la neta del planeta y también eh, vamos a recomendar y vamos a, a hacer que, pues también algunos productos y servicios que nos venden como productos milagros que ya sabemos que hay muchos y que todos ya saben eh, a qué nos referimos, pues eh, se vayan como desenmascarando y le vayan dando también ustedes a esta parte de que si van a consumirse con responsabilidad y con personas profesionales que están brindando productos o servicios también de manera profesional, estudiada, y no cualquiera que diga, con esto bajas, o con esto subes, o con esto te pones más bonita, o con esto, no. producto Comprobado. Los, claro, van a ser comprobados y pues les pedimos que nos esperen un poquito para que la siguiente semana, pues ya podamos nosotros darles la neta de cuándo va a ser. Bueno, de cuándo va a ser, si sabemos, porque son los jueves a las seis. Los jueves ¿no? a las seis, pero la fecha Exacto. exacta, amiga. Porque pero vamos a tener va. el próximo martes a la a Beatriz, Betty Palacios y a mi querida Mónica. A Betty Palacios, ¿no? que también. ella es monteróloga uh -huh. eh, y este, también va a estar... Eh, ¿qué nos va a Mónica. Moni, Moni, Moni Ángeles Moni Ángeles, ángeles mujer, arcángeles. y Arcángeles y este ahí vamos a hablar un poquito más al respecto para las personas que también les gusta este tipo de temas pues sepan y este con ellas vamos a soltar planeta del planeta de cómo vamos a, a, a reunirnos de cómo nos vamos a llamar de ahora en adelante <risa> este, y pedimos que por favor pues nos sigan apoyando porque nosotros vamos de la mano con ustedes y nuestro único interés es que sigamos caminando juntos y sobre todo pues que crean en nosotros, que crean en lo que estamos haciendo y que lo estamos haciendo con responsabilidad y con mucho amor. Fíjate, mi querida blaquita que tú de por sí ya eres un ángel andante, ¿no? Pero se enferma de COVID, mi niña, la verdad se puso muy, muy grave. Este, estuvimos orando por ti, mi querida Blanca, muchísimas personas porque te queremos, te amamos y la verdad pues la libraste y ya después de que la libraste te pones a trabajar con Oli Ramos este, pues sanar esa parte que todavía emocional que, que trae, venías arrastrando eh, con lo del COVID y me sales con la sorpresa de que Magali yo quiero apoyar a los emprendedores y yo sé que, que contigo estamos bien loquitas y vamos a, a, a empezar a, a apoyar a más emprendedores y, te, y de verdad que, que a mí me encantó que, que, que esto esto haya traído no como consecuencia porque tú ya eres así tú ya eres una persona que le gusta apoyar que le gusta impulsar a las personas entonces yo por eso cuando tú me dijiste yo te dije sí hazte cu Haz cuenta cuando llega el marido a pedirte matrimonio <risa> yo te dije que sí yo te dije que sí porque ni lo pensé hermosa yo dije esto es un proyecto que nace del corazón nada más que si sí necesitamos una fecha lo la estamos consultando lo estamos consultando ahora sí con nuestro ser superior y este para que ustedes como emprendedores también cuando se presenten aquí tengan el éxito que todos queremos tener. Porque en esta, en esta situación que estamos viviendo, pues queremos apoyarnos. Hemos visto que, que, pues que en esta vida vinimos a eso, a sembrar luz en el corazón del mundo. ¿No es así mi querida Blanquita? Es cierto. Por eso estábamos en la cuestión del nombre porque... La esencia que trae Magali y la de una servidora, no queremos que pierda. Ustedes conocen a Magali como sembradora de sueños. Yo la conocí así y a mí me conocen como bla, bla, bla. Entonces queremos que forme parte de la esencia, pero eh, sí que sea un programa pues que, que, que con el nombre digan, sí, vamos a ver este par de locas. A ver <risas> hoy qué se les va a ocurrir, a ver a quién nos van a presentar. Es que va a haber de todo de todo, vamos a presentar igual a, a gente del medio, vamos a tratar de contactar con nuestros amigos comediantes, artistas este, cantautores eh, con emprendedores con profesionistas con psicólogos, tanatólogos médicos, enfermeras cuidadores, etcétera entonces artesanos si queremos, sí sobre todo también vamos ahí vamos a ver de qué cuero, salen más correas, como dicen por ahí, y vamos a presentar proyectos de artesanía con gente que de verdad, este, pues, la han visto dura, para que sepan sus historias de vida y sobre todo, pues, para que también lo sigan apoyando, que de esto se trata, de esto se trata esta parte que nos va a tocar vivir todavía este año, pero ya lo vamos a ver no tan oscuro, ¿no? Ya, ya vemos así como que una lucecita al final del túnel y nosotros queremos que esa lucecita nunca se apague. Queremos ser la luz que ilumine su vida y que cuando se acuerden de nosotros se acuerden como algo padre y que los inspire, que los ayude en esos momentos difíciles que todos hemos tenido. Y sobre todo que nos vean con mucha emoción, con mucho cariño, así como lo estamos haciendo nosotras. Y también pues yo le dije a Maga, yo me aviento pero no solita, porque todavía estoy en convalecencia aunque me vean así, hoy me pinté, hoy me bañé, hoy me arreglé, para que me dieran ¡Salud! Es, no, tan traqueteada como, como algunos ya me conocieron. Y con la finalidad también de darles ánimo, lo que ustedes están viviendo, nosotras también lo vivimos. Y me encantaría de verdad que cuando tengan alguna situación difícil, se acuerden de este par y digan, híjole, le saquemos una sonrisa. Con, nos, con eso nosotros vamos a vivir más que agradecidas y sobre todo muy complacidas de que estamos haciendo algo bien. Así es de que no se les olvide para que nos sigan, para que nos apoyen y sobre todo que nos recomienden porque sí queremos llegar a muchos lugares porque cuando nosotros subimos... No vamos solas, llevamos a mucha gente que está creyendo en nosotros y así como nosotros subimos, queremos que todos vengan de la mano, lo vamos a hacer como un trencito en donde no se vale descarrilar, donde todos nos vamos a ayudar. Y para qué? Ay, mira su hermosa. También vamos a hablar de mascotas para que vean. Tenemos amigas que también nos van a ayudar eh, en esta cuestión mística y mágica que tenemos algunas conocidas por ahí, que nos van a ayudar a entender el comportamiento de nuestras mascotas y qué hacer. Así es de que no se les olvide. Nos vemos la siguiente semana y pues seguimos adelante. Muchas gracias, Oli. De verdad lo agradezco infinitamente y vamos a estar al pendiente porque este, este curso de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer porque es el que va a desencadenar a muchos otros cursos y sobre todo que va a ir dirigido pues a todas las personas y con mucho cariño y con el afán de ayudar sí así es muchísimas gracias por el espacio estás este, tu micro tu micro mag <risa> ya pues sí este gracias a ti mi querida Oli por por honrarnos eh, no. con tu presencia y con toda tu sabiduría, porque traías a la gente así toda en helada que yo quiero y que yo quiero. Y pues ya, pues de primera mano, pues de aquí mi querida Blanquita y una servidora vamos a tomar el taller, este, ya. para, sí, para que, pues que se sume Layly Zurita, que ya está ahí ansiosa por sí. conocer y, y, su, y crear su firma, dice que ella tiene una firma poderosa y una firma artística. Entonces, Ay. hay que pulirlas, hay que pulirlas, sale y pues sí. ustedes emprendedores que nos están viendo, por favor, contacten a nuestra querida Oli Ramos, grafóloga, para que pues también trabajen esa parte del éxito. Yo sé que en este tiempo, pues, hay muchas personas que se quedaron sin empleo o pues se han visto estancados, no, no, no, no ganan lo que ustedes quisieran. Pues vamos a conocer esa parte de nuestro ser que nos, que por ahí se anda estancando con la grafología, lo vamos a pues a trascender y a mejorar. ¿verdad mi querida? Y recuerden que no es, no es un gasto es una inversión. Una inversión. Es de verdad que es una inversión. Cuando ustedes vean el resultado van a decir, ese par de locas tuvieron razón, se van a acordar Ajá. de nosotros. Claro que y sí. quiero decirles que nos guarden tamales, porque el hecho de que estemos separados no quiere decir que los puedan guardar en su congelador y nos digan, yo hice tamalitos. Ay, y le quiero Dios mandar un muy abrazo muy fuerte a mi sobrino Brian, porque hoy es su cumpleaños. Ah. Es, es, es en el día de la candelaria y Bravo. la verdad es que me apapachó tanto que le dije te voy a saludar en el programa. Así es de que mi querido Brian te mando muchos besos, sabes que te amo, que te adoro y gracias por estar conmigo en momentos difíciles. Oh, muy Bravo, saludos al cumpleañero y bueno a ti soñador que estuviste con nosotros pues aquí dos, más de dos horas y de verdad sí, conectados que nos valor, aguantaron que nos aguantaron este créeme que este pues vamos a tener eh, personas como Oli Ramos expertas en su tema que te van a resolver todas tus dudas y bueno, no terminamos con Oli, ¿no? la vamos a tener en otro programa, pero pues queríamos este, este programa lo, lo, lo aprovechamos también para anunciarles pues el nuevo proyecto que tenemos con Blanquita Ayala, que es apoyarte a ti como emprendedor. Eh, y, y este los días jueves a las 6 de la tarde de todavía está por verse la fecha, porque estamos alineándonos con el universo. Y el nombre, el nombre va a ser sorpresa que ya en la, en la tarde ya mi querida Blanquita y yo decidimos más o menos cómo iba a estar la onda, eh, porque queremos algo que se te pegue y para que tú estés aquí presente, como eres emprendedor y tienes algo que aportarle al mundo, pues aquí te queremos, sale Les mando un beso, un abrazo mi querida Blanquita Yala, Oli, nos vemos. Gracias, el próximo, muchas gracias. En la próxima transmisión. Éxito. Un que beso, gracias. Gracias. Bye. bye. bye.